Pero bueno, será en un instante, porque ya lo tenemos a César Bainotti, así no lo hacemos esperar. César, ¿cómo te va? Buen día, Jiménez, Juan, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, mucha actividad seguramente, como, como en cada localidad, ¿no? Siempre una agenda amplia de temas. En particular están ahí con, con la cuestión de las viviendas, que siempre es una buena noticia. Sí, eh, gracias a Dios, sí, estamos muy cerquita de, ya de hacer el sorteo. Eh, supongo que 20 días, un mes más. Sorteo, eh, la cual mucha gente está esperando. La vivienda es algo muy especial. Creo que una de las cosas más importantes que puede tener una gestión. Eh, pero bueno, estamos ahí, nos falta, nos falta muy poquito y, y con mucha ansiedad, igual que los futuros propietarios, ¿no? ¿Estas viviendas cómo se realizaron? ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo fue? Mirá, nosotros venimos trabajando con la provincia hace un par de años atrás, a esta parte. Bien, gracias a Dios, hemos restablecido la, la relación con, en cuanto a viviendas, que de alguna forma en algún momento Espíritu había perdido. Y en algún momento también, como no recibíamos respuesta, intentamos, y de hecho lo hicimos, algunas casas con fondos propios, hicimos... Hicimos, llevamos 8, 9, 10, 11 viviendas con fondos propios. Uh -huh. eh, y en este momento estamos por entregar ocho más, de las cuales 3 son con fondos propios y cinco por, por medio de la provincia. Bien. Eh, también nos salió y estamos, ya firmamos, simplemente estamos esperando el, el desembolso, que no es un detalle menor, uh -huh. para arrancar, eh, con 5 viviendas más, y tenemos cuatro en el lote propio a, también a iniciar. Semanas más, semanas menos. Bien. Entiendo que hay una demanda importante en la localidad, ¿no? Muy, muy. Yo creo que le debe ocurrir, supongo, como sí. a la mayoría de las localidades. Eh, como para que vos te des una idea, hoy nosotros vamos a entregar, vamos a sortear ocho viviendas y debe haber eh, cerca de las 100 criptos. Claro. Es una locura. Mm. No, es tremendo. Pero bueno, eh, de acuerdo al al panorama que tenemos a lo que es país, dentro de todo, y creo que ustedes me entienden, sí. dentro de todo, medianamente tratamos de seguirlo y llevarlo de la mejor forma posible. Es complicado, muy, pero no imposible. Sí, por los costos de la tierra, por los costos de la construcción, cada vez parece más complejo ¿no? para un trabajador acercarse a la vivienda propia si no cuenta con algún programa de estas características. ¿no? Mirá, yo te voy a ser muy franco y no voy a decir nada que nadie sepa. Las casas, cuando uno hace casas de esta, en estas modalidades, generalmente siempre en los municipios o comunas terminamos poniendo dinero, más allá de que lo grueso venga desde nación o provincia, siempre terminamos poniendo dinero. Y más hoy en día, con la inflación que se está manejando, muchísimo más. Uno intenta hacer las compras lo más rápido posible, apenas tener los fondos, pero siempre algo se te sale fuera del, del carril normal y termina siempre apostando desde los municipios o comunas. Ahora, lo que se termina cobrando cuando se hace por, por digamos, con fondos propios, y chicos, nunca llegamos a cubrir la, lo que se invirtió desde el costo de lo que es la vivienda en sí, nunca. Uh -huh. La única satisfacción que tenemos nosotros desde el lugar en que estoy yo es la satisfacción de darle a una familia una vivienda. Eh, después, el dinero es más lo que se pone desde los municipios que lo que viene desde otros lugares. Esto es así. Al menos lo es hoy desde el contexto que tenemos a nivel país. Uh -huh. Sí, complicado. Lo interesante es que puedan seguir avanzando, ¿no? Darle continuidad a la construcción de viviendas. Contabas ocho por acá, cinco por allá. Bueno, ir de a poquito dando respuesta, mostrarse activos en esta, en este tema, ¿no? No, no hay duda. Eh, si vos me decís a mí, a la comuna de Espíritu le sobra dinero, no, no. No, no nos sobra, estamos tranquilos, estamos bien pero lo invertimos, nosotros lo invertimos, sea cordón cuneta, sea vivienda, lo que sea. Estamos continuamente en eso. Obviamente que no hemos tenido la vara tan alta como la hemos tenido años anteriores, una cuestión lógica, eh, pero intentamos desde el esfuerzo que todos estamos haciendo nada, mantenerla lo más alta que podemos. Eh, pero bueno, repito, por cuarta vez creo que el contexto no nos ayuda demasiado para Dios quiera que esto empiece a, en algún momento a funcionar distinto y obviamente que se, se va a trabajar mucho mejor, mucho más tranquilo uh -huh. Sí, una ayuda del contexto económico la inflación, que ya sabemos cómo repercute en las arcas y sumando el fenómeno climático que hemos tenido ¿no? con la sequía que indudablemente va a afectar en, en, en la economía de, de, de todos los niveles ¿no? y, y en los pueblos en particular Sí, yo creo que sí no hay duda de eso eh, yo no tengo campo ni cerca de tenerlo, pero, como para aclararlo por las dudas, pero vivimos, sí, sí, por las dudas, porque nunca se sabe. Eh, pero vivimos, no hay duda que vivimos netamente del campo, mm -hmm. casi te diría pura y exclusivamente del campo, por H o por sí, B, sí, el campo es, es la motricidad que tenemos para que esto siga funcionando, el país siga funcionando, mm -hmm. de alguna forma debemos intentar, desde el lugar en que estamos, al menos los políticos, eh, intentar cuidarlo, cosa que creo que últimamente no los estamos haciendo mucho. Pero bueno, es eh, una discusión a, a, a tener, a lo mejor una charla mucho más larga de lo que yo la, la estoy haciendo, pero eh, nada, tenemos que poner las barbas en remojo, como dirían mis viejos, y tratar de que este país salga adelante. Yo creo que no es tan difícil simplemente hay que ponerle ganas, garras, mucho ímpetu, y yo soy un, un, un admirador muy profundo de alguien que tengo atrás mío, si vos lo estás viendo, sí. eh, un, un famoso doctor que tuvimos nosotros y lo dejamos escapar un señor llamado René Favaloro, uh -huh. lo tengo dentro de mi oficina porque realmente admiro lo que hizo, lo sigo admirando, y cada vez que escucho Alguna nota de él, se me, no, siempre se me cae una lágrima. Y él decía que deberían, debíamos hacer un esfuerzo todos, desde los que están abajo, no solamente los que están abajo, sino los que están arriba también. Coincido plenamente. El trabajo dignifica a la gente, pero los políticos por ahí hemos hecho lo posible para que la gente perdiera parte de su sí. dignidad. Y que, en vez de seguir con, con esa modalidad que nos enseñaron nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, de la dignidad del trabajo, tratáramos de, nada, de esquivarle al trabajo. Si vemos una pala, corremos para el otro lado, y si vemos una escoba también. Entonces, hemos llegado a lo que hemos llegado. Sí, hoy, Pero estamos, darle... hoy estamos, sumando a eso, digo, hoy estamos con un fenómeno muy particular, que es que se han reducido las cifras de desocupación, por ejemplo, que hoy pareciera que, que la falta de trabajo no es el problema principal, sino que el problema principal es que el laburante no le alcanza la plata, digamos. no eso Que ya hoy tener un trabajo formal... Sí. No, no te garantiza cubrir las necesidades mínimas, digo, ¿no? Entonces, ahí tenemos no, un problema no. grave, ¿no? Estoy muy de acuerdo con vos también, sí, no hay duda de que sí. Pero bueno, eh, es lo que tenemos por el momento. Mm. Yo creo que hay que seguir poniendo el pecho, hay que seguir haciendo el esfuerzo que, que, que es necesario para estas cosas Esta, y que no tenga ganas de hacer el esfuerzo, que haga un paso al costado y mm. le permita a alguien que sí lo tiene. Eh, es difícil, pero no imposible, chicos, no imposible. Tenemos un país fantástico, fantástico, con mucha buena gente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es demostrar que somos buena gente y demostrarlo con hechos. No es tan difícil. Uh -huh. Es así. César, contabas que más allá del tema viviendas, están con cordón cuneta, ¿qué otros proyectos están desarrollando? ¿Hay obras se marcha en la localidad, ya sea por fondos provinciales? Sí, está, estamos trabajando con fondos provinciales, que en este caso con Vialidad Provincial, en el acceso, nosotros tenemos un acceso de dos kilómetros, eh, estamos haciendo la iluminación completa de punta a punta, eso significa que nosotros hicimos un arreglo con Vialidad Provincial presentamos el proyecto, Vialidad no nos escuchó, nos entendió y nos permitió hacer este proyecto en tres etapas, de las cuales ya hicimos una etapa estamos hablando de columnas, cable subterráneo todo nuevo, todo, uh -huh. luminaria todo, todo, desde el piso hasta, la, hasta el cablecito, al último todo nuevo una obra importante, de, estamos hablando de unos cuantos millones de pesos eh, como para darte una idea la segunda etapa debe andar en los 8 o 9 millones aproximadamente bien recibimos hace unos días atrás el, un desembolso para comprar las columnas, de hecho ya lo hicimos compramos la luminaria y creo que semanas más, semanas menos ya empezaremos a trabajar en la segunda etapa, eso es fantástico eh. Eh, nada es un poquito lo que hablábamos recién, cuando sí. le ponemos ganas y, y te encontrás con gente del otro lado que te escucha y entiende la problemática, no es tan difícil llevar las cosas adelante. ¿Era una demanda de mucho tiempo el tema de la iluminación ahí en el acceso? Y hacía un tiempo importante. Mm. Eh, en realidad, yo creo que fue necesitábamos el cambio de, de luminarias y todo esto nuevo desde hace mucho tiempo. No le puedo echar la culpa en este caso al gobierno provincial porque creo que nosotros en algún punto nos demoramos un poco en hacer el pedido, eh, pero cuando hicimos el pedido más o menos no se demoraron tanto ellos en darnos respuesta y acá está, si Dios quiere, a ver, de hecho ya están, ya tenemos 20 columnas de pie, prendidas, encendidas y nos cambió parte de ese trayecto, hermoso queda y cuando lo terminemos, bueno, va a ser fantástico, pero... Hay voluntad, hay voluntad. Sí. Bien, bien. César, estamos en un año netamente político, esto es, es indudable, estamos a, a pocas semanas ya del cierre de listas y demás. Eh, entiendo que vas a ir por otra reelección, ¿no? Que vas, tenés la decisión de, de, de postularte. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el panorama? Mirá, eh, sí, el otro día nos reunimos con, con la comisión. Tengo la suerte de trabajar con gente bastante, bastante joven, bastante más joven que yo, eso le da una impronta y un, un empuje especial a todo. Eh, aprendo cosas de ellos, aunque parezca mentira. Y sí, vamos a ir por una otra reelección. Eh, nada chicos, seguimos con las mismas ganas de siempre. Nos interesa que nuestra localidad salga de aquel letargo donde estuvo estancado durante mucho tiempo. Creo que, no sé si hicimos mucho o hicimos poco, la gente es quien decide y, y, y opina sobre eso, más que nosotros. Nosotros no podemos ser tan imparcial. Eh, en estos últimos años la gente nos ha apoyado y esperamos lo mismo este año, ojalá si sea, y si no lo es es porque realmente en algo me habré equivocado. Eh, pero tenemos muchas ganas de que las cosas eh, sigan mejorando porque... Nada, miramos un poquito más allá de la punta del zapato o al menos lo intentamos pero sí, vamos por otra reelección no, no sé si alguien más se presentará en la localidad la verdad que no, no he escuchado demasiado uh -huh. pero viste cómo era política siempre te llevan hasta la raya y en el último momento aparecen varios sí. pero no lo sé realmente. nosotros sí, ya está decidido la comisión sigue siendo la misma eh, eso no ha cambiado prácticamente en nada Así que bien, estamos bien, bien, con muchas ganas. ¿Y por qué espacio vas a ir? ¿Ya tener definido esto? ¿Vas a estar este, trabajando dentro de este Frente de Frentes? Recordemos que vos accediste por el PRO en su momento. Mirá, nosotros, eh, yo, como vos bien lo decís, yo entré en el 2015 por el PRO. Sí. Después terminó siendo Cambiemos, junto por el cambio, le fueron cambiando de nombre. Yo me sigo identificando con la misma gente. He tenido la suerte de de sentirme muy cómodo con ellos, Pueden, les puede gustar más, gustar menos, no lo sé, cada uno opinará, tendrá su propia opinión. Eh, yo me sentí muy cómodo, voy a seguir por el mismo espacio. Eh, nada Siempre estuve muy cerca de Federico Angelini. Uh -huh. eh, supuestamente, bueno, tenemos un frente bastante abierto, Está eh, Puyaro por un lado, puede que esté Carolina nos haga por el otro, a ver se si está abriendo esto, pero todos estamos eh, empujando el carro, como quien dice, hacia el mismo lugar. Y, se, y se, termina, se terminará haciendo lo que dijo alguna vez, creo que algún político, hace muchos años atrás, el que gana conduce y el que pierde en este caso debe acompañarlo. Creo que llegó el momento En mostrarle madurez a la gente Esto lo venimos pidiendo siempre Suena muy político Pero ninguno lo termina haciendo Necesita la gente ver madurez Desde de, de la clase política Ver gente que tiene ganas De, de hacer cosas Y permíteme decir algo que dice eh, Bukele, creo que es el, el presidente de El Salvador uh -huh. Que últimamente está tan de moda escuchado sí. eh, Creo que si si estamos como estamos, con, con la gente de la vieja política, deberíamos apuntar un poco a que se presente o empiece a, a participar gente que no está tan en política, que venga un poco de la parte privada mm. y que tenga otra otra forma de ver las cosas. No lo estoy diciendo por, por alguien puntualmente en especial, sí. lo digo en general. Yo creo que hay gente que puede traer muy buenas ideas, gente nueva, gente joven, aquello, a lo mejor algunos no tan jóvenes pero que nunca estuvieron en política y que pueden aportar muchas cosas y que pueden hacer de que cambie la realidad de la política y eso hace que cambie la realidad de un país tremendamente hermoso como el nuestro. No podemos permitirnos seguir más abajo de lo que estamos yendo. Entonces, me gustaría mucho que la gente participe, aunque la gente le hablas de política y corre para el otro lado. Cuesta mucho, ¿no? La política es otra sobre todo de que es sí. exitoso en su actividad, digo, no cuesta seducirlo, que se involucre en lo política, porque bueno, vos lo sabrás, pasás a estar en boca de todos, todo el mundo se cree con derecho a opinar lo, sobre lo que uno hace o deja de hacer o lo que piensa, digo, y, y por ahí el que tiene la vida medianamente resuelta en su actividad privada no siempre está dispuesto a, a pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? No, no hay duda, y te lo dice alguien, a ver, no me voy a poner a hacer un libro con esto, pero sí. te lo dice alguien que se jugó muchas cosas de su vida personal, por estar haciendo algo como lo que estoy haciendo, que lo cual me gusta mucho, pero también muchas veces lo sufro, lo sufro porque te encontrás con gente que por ahí no podés tener un diálogo coherente. Eh, y, y nada chicos, cualquiera, vos lo dijiste bien recién, cualquiera siente el derecho de, de basurriarte, como quien dice. Pero en algún punto también entiendo a la gente. Nosotros los políticos nos encargamos desde hace muchos años a esta parte en utilizarlo a la gente el mal utilizarlas, el mentirle, en ningunearlas, en, en usarlas para, la, para estas épocas de campaña, y después nos olvidamos de sus problemas y eso. Qué sé yo, esto da tela para cortar sí, un rato claro. largo, no, pero yo creo que soy convencido de que la gente debe participar en política. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena dando vuelta que tiene buenas ideas y muchas ganas de trabajar. Pero lamentablemente esa gente buena. Llega un punto donde los manoseamos tanto que se sienten tocados. ¿Por qué? Porque le tocan a su familia, porque que es lo más sagrado que uno puede tener. Eh, a mí me rompieron dos veces las puertas de mi casa, una a la del frente y una a la del costado. Eh, nada. Mi mujer vive en Venado Puerto, yo vivo acá. Vos fijaste las cosas cómo fueron pasando. Eh, entonces no es fácil mantenerse dentro de la política con una postura donde... Si tus viejos te enseñaron algo eh, y te lo metieron tanto en la cabeza, las cosas sanas y buenas costumbres, yo no digo que eso soy bueno, ni creo ser ejemplo de nada, simplemente creo que tengo muchas ganas de hacer las cosas de forma correcta. Y siempre fui una persona que dijo que hacer lo correcto y hacer lo incorrecto era, costaba lo mismo. No, hacer lo correcto cuesta muchísimo más en este país, uh -huh. lamentablemente. Y hay mucha gente que no se quiere inmiscuir en política, por estas cosas, ¿me entendés? Entonces, cuando encontramos gente buena, yo creo que es como todo, hay que cuidarlos. Ya sabemos quiénes somos los buenos, quiénes somos los malos, ya creo que la gente lo tiene claro. Entonces no sigamos apoyando cosas que sabemos que son malas. Por una vez en la vida, intentemos al menos, y perdón por decir esto, a lo mejor quiero a alguien, intentemos por un momento pensar de que los partidos políticos no existen, que los colores políticos no existen, intentemos votar a las personas que creemos que son las correctas para que nos manejen un futuro de una provincia, de un país o de una localidad. Intentemos pensarlo desde, el, desde ese lugar. No lo digo por alguien en especial tampoco, lo digo porque creo que llegó el momento de cambiar la forma de ver las cosas. Me parece que tenemos que buscar más la idea y en algún punto las personas. Eh, los partidos políticos, muchos, los hemos utilizado para llegar donde estamos, y, y después nos hemos encargado de partido político, que a lo mejor tenía un cierto nombre, lo hemos encargado de tirarlo por el piso. Uh -huh. No estaba bien eso. Yo creo que llegó el momento de que no hay que meterse gente, hay que decir la verdad. Y si la verdad es linda, está bárbaro. Y si la verdad no es tan linda, bueno, le buscaremos la vuelta para que no suene tan feo. Pero la verdad es la verdad. Entonces, eso vamos a, vamos a empezar a ser creíbles. Cuando le decimos a la gente vamos a hacer la autopista, hagamos ah, la autopista, si le decimos a la gente, no sé, vamos a iluminar, también el acceso, viene la mente porque sí. hablamos esto recién, sí. es porque vamos a iluminar el acceso, ¿se entiende lo que, no sé si se entiende sí, por sí, ahí? Sí, sí, sí, está claro. No es tan difícil, no es difícil, chicos, no, le no hay que mentir, no es tan difícil, y ponerle voluntad a las cosas, si nos ponemos de acuerdo en eso y entendemos esa parte, seguramente el país va a cambiar, no digo de un día para el otro, pero va a cambiar, César, fuiste muy, muy claro en los conceptos, te agradecemos estos minutos y bueno, seguramente volveremos a hablar en, en las próximas semanas, en los próximos meses, ya también con, con el calendario electoral más avanzado, ¿no? Para ver cómo, cómo viene la mano. Ah, a ver qué sucede con todo esto. Exactamente. Y es más, debemos, debemos empezar a explicarle un poco, porque la gente por ahí es como que está perdida. Sí. Eh, con todo esto que se está viniendo las fusiones de un partido con otro, por ahí está un poco, se les complica un poco, ¿no? Sí. Como si yo viste, estuve mal con aquel hasta el otro día? Claro. Con, ¿Viste? Es complicado. Pero bueno, si sabemos explicárselo con palabras simples, muy sencillo para uh -huh. que la gente lo entienda, seguramente seguramente lo van a aceptar. Así será. Abrazo grande, gracias. Otro para ustedes, chicos, que sigan muy bien, gracias. Abrazo. César Bainotti, presidente de la Comuna de Santi Espíritu, charlando con nosotros varios temas.